Buenos días, estamos celebrando la segunda edición de la fiesta del pan en Irala y estamos ahora mismo con María Jesús, que es parte de la Asociación de Vecinos de Irala Barri, y nos va a contar un poquito qué es lo que hacen desde la asociación y cómo están participando hoy en esta fiesta. Bueno, María Jesús, seguro buenos Eguno, días. buenos es días. Que de casco por dedicarnos unos minutos. Nada, aquí estamos para lo que va a faltar. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hacéis desde la Asociación de Vecinos? Bueno, la Asociación de Vecinos de Ir a la Barrio es una de las que más años tiene, digamos, y que sobre todo se ha mantenido a lo largo de los años. Empezamos en el, se legalizó en el 68 y seguimos todavía ciertas personas con mucha edad y otras con menos, pero trabajando por el barrio. ¿Qué hace la asociación? Pues por un lado recoger la opinión del barrio, o sea, ser la transmisora, la correa transmisora de las necesidades que el barrio nos da. ...y por otro lado también, dentro de las personas... ...que trabajan en la asociación... ...ver qué cosas se pueden mejorar... ...o se pueden eh, habilitar... ...para también transmitirlo al barrio... ...y decir, oye, y si hacemos esto... ...y si pensamos en esto y tal... ...¿cuáles son los puntos más graves que tenemos... ...o más importantes que tenemos en este barrio?... ...bueno, pues es un barrio que tiene ya casi 100 años... ...la parte vieja, que se desarrolló luego... ...con la, con la industrialización... ...y que normalmente está en cuesta... ...somos un barrio de cuestas, somos un barrio de dificultad de movimiento... ...y somos un barrio que eh, recoge la segunda población... ...en porcentaje la segunda población mayor de Bilbao... ...con lo cual tenemos mucha gente mayor... ...y muchas dificultades de, de movernos... ...tenemos zonas que también están con mucha falta de accesibilidad... ...hay patios enteros y barriadas donde todos son escaleras y, y problemáticas... Ese es un tema importante. Y el otro tema es que no, normalmente, yo lo repito mucho, es que Zabalburu está ahí, es que Irala es Bilbao cerquita y parece que en Zabalburu se ha puesto una barrera y no sabemos que esto existe. O sea, hablas a la gente y te dicen, ¿A Irala? ¿A Irala? Y digo, ¿Zabalburu? ¡Ah! Sí, vale. Entonces, no sé, a ver si una vez por todas, con el soterramiento, con, el, con el, la conexión con Recalde, con Amezola y demás, logramos que Irala entre dentro de ese, de ese mundo, ¿no? Y más cosas, pues bueno, por pues luchamos porque hay unas escuelas adecuadas, intentamos que, que la juventud también tenga sus locales que hoy en día les faltan y demás. Ese es un poco nuestro trabajo. Todo lo que el barrio nos pide que transmitamos a los organismos con los cuales tenemos una cierta relación a través de los consejos de distrito, eh, teniendo simplemente eso, o sea, una entrada, no tampoco ninguna posibilidad de decidir, puesto que eso deciden simplemente los partidos políticos. Y nuestra participación aquí en la fiesta al PAN, pues bueno, eh, la Asociación de Vecinos eh, trabajó mucho con, con el ICI y con Gastelecu para que justamente cuando hablasen de plantar este proyecto Bilbao fuese en esta zona, eh, lo, han, lo, lo han estimado que era correcto hacer ir a la I, a ...y bueno, pues saben que tienen nuestro apoyo... lo en ...que nos digan, oh, pues oye, haría falta hacer esto... ...vale, pues ahí estamos... ...oye, ¿por qué nos ayudáis en tal?... ...no hacemos más, o sea, la asociación en tal... ...no ha puesto un stand concreto... ...aunque hemos salido las revistas del barrio... ...que es una revista que ya tiene también... Eh, desde el año 72, ya tiene sus, sus añitos... ...y normalmente eso, eso es la asociación de vecinos... ...no mucho más... ...vale, muy bien, <risa> pues ya me lo has... ...me lo has contado todo muy bien, es que ...venga, gracias...